Hola, hola, buenas tardes. Vamos a ver quién anda por ahí. Buenas tardes, buenas tardes. Vámonos por un rapidito. Por el quickly, por el quickly. A ver quiénes están por ahí. Hola, hola, bienvenidas. Ya son las cuatro. Las cuatro, las cuatro. Hola chicas, bienvenidas. Vamos a esperar que se vayan conectando. Que se vayan conectando todas. Poquito a poquito. Bienvenidas a todas. Aquí estamos. Hola, hola. A ver, ¿quiénes están por ahí? Ya estoy con todo listo para hacer un quickly. Un quickly, quickly. Vamos a ver. Ay, chicas, hace mucho calor, ¿ah? ¿eh? Mm, hace mucho calorcito. Estaba viendo la entrevista con Mora. No sabía que había sido entrevistada la Mora. Aquí está. A ver, levanta la mano. ¿Quién está? Por favor, ¿quién está? Chicas, a compartir, a reaccionar al stream. Gracias por las 50 estrellitas, Clau. Oye, ¿cómo se compran las estrellitas? Necesito saber. Yo también quiero mandar estrellitas cuando salgan las chicas. Miren, está mi pollito. Ay, mi pollito me va a acompañar acá estos días, mi pollito. Y aquí, aquí a mi lado, mis conejos. Aquí, uno por este lado y otro por el otro lado. Acá también otro conejo. Acá las tengo. Y el nomito de mi celia ahí está. No es una hermosura, por favor. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cari Vilma está ahí. ¿Saben que Cari Vilma es Vilma, no? Daphne dice, me parto de sueño, pero el chisme. Digo, la clase es lo primero. Claro, Daphne, la clase es lo primero. Buenas tardes, acá estoy, ahí está la Clau. Hola, chicas, aprieta la estrellita, y te sale como. Y tengo que meter mi tarjeta, es lo que no me gusta. No me gusta meter mi tarjeta. Pero debe ser, ¿no? Ya, bienvenidas a todas. Acá mi conejito me va a estar mirando, me va a estar agarrando mi, mi celular. Hola, hola, hola, hola. Ya, les cuento una cosita. En el pedido que me mandó mi amiga Aura, le faltaban los pistilos. Ya, me faltaban los pistilos que le había pedido y recién me los trajo. Tienen que ver estos pistilos, al menos para las compradoras compulsivas de mis alumnas, este... De, de, de mi grupo de florecillas compulsivas. Bueno, ya se los compré todos porque los necesitaba para vivir. Boleta fuera, boleta no queremos ver. Miren estos hermosos pistilos. Se había olvidado de mandarme y ahora le dije, ¿cómo es posible, por favor, Auri? Y me los trajo. Hola, oh, bola. Sí, se paga sí, por las estrellas. Ajá, ya. Necesito. Gracias, André. No, José me estaban dando 10 estrellas más. Ay, ah, es que están hablando de... Es que ahí dice que manden estrellas. Ya, ya me di cuenta. Gracias, chicas. Pero hasta que yo no sepa exactamente qué hacer con esas estrellas, voy a desfijar esto. No sé por qué sale como en automático. Mm, tengo que meter una tarjeta de, de débito para comprar por internet. Sí, pues... Tenía, pero ya no tengo. Gracias, Alicia, por las estrellas. Yo lo quiero todo. No puede, está castigado. No puede. El Salvador está preguntando si puede un amiguito conectarse, pero está castigado. Pero él ha hecho todas sus tareas, así que puede conectarse. Hola, hola. Más compritas. No, este, este, este de aquí se eh, olvidó eh, de meterme a mi paquetito, ¿ya? Me encanta esta marca, chicas. Esta marca es Dress My Craft. A ver, ahí les muestro. Ahí, ahí, Dress My Craft, ¿ya? Y yo andaba buscando estos pistilitos. Y ella los tiene. ¿Ya ven que le digo que trae cosas así fuera de lo común? Entonces, me dice, ¿cuántos quieres? Todos los que tengas. Y solamente le quedaban en, en estos de bolita, tres paquetitos. Y en este de acá, que es el que también yo quiero y que ya le pedí que me traiga más. Estos de acá. Sí, sí. Estos de acá. Miren, les voy a abrir ya. Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. Ya, miren. ¿ah? Miren qué hermoso. Ahí para mis eh, compradoras compulsivas de las florecillas compulsivas. Miren qué bonito el, el pistilito. Con este de aquí. Bueno, yo les he mandado unos unos pistilos que tienen una bolita dorada, una plateada, ¿ya? Pero estos de acá me encantan. Así que estos también eh, les voy a enseñar a armar una flor con este tipo de pistilos, ¿ya? Estos son los alargaditos. Ya no tiene, le, le va a llegar, pero ahorita ya no tiene porque se los compré todos. Y estos son en forma eh, de bolita. Ahorita les enseño. Buenas tardes, hola, hola, buenas tardes Uy, la Ceci también me mandó 30 estrellas Gracias Ya me imaginaba que se los compró Sí, no se enamora con él Sí, les enamoro, pero ya va a traer, dice Miren, este viene como en bolita Recuerden, chicas, a las de los eh, A las del festival Que yo les he mandado así, miren Acá venden así mi, mi tupper del festival, porque estamos en pleno festival, yo les he mandado así. Así también venden, ¿ven? Viene en dorado, en plateado, en rosado. Yo a, a las chicas del festival, es muy parecida a esta, ¿ven? Lo que pasa es que esta es blanquita. Ahí lo ven, un poquito más grandecita, ¿no? Me encantan estos pistilos un poquito más largo también. Pero es lo mismo, ¿ah? ¿eh? Es la misma técnica que vamos a trabajar en el festival. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Entonces, eso es lo último que les quería enseñar, que no me había traído ahora y me lo trajo hace un ratito. ¿Ya? Ahí están. Dice que va a traer más para las compulsivas de mis alumnas. ¿Ya? Ahí están, eso es lo que quería enseñarles. Ahora sí, lo dejo por aquí y nos vamos a hacer nuestro quickly. ¿Quién dijo por ahí quickly la este, Janina Drago, creo, ¿no? Janina Drago dijo, vamos a hacer un, un quickly, vamos a hacer un quick. ya, vamos a trabajar con esas cositas que le he comprado y que también me ha regalado ahora de scrapbook cream, y vamos a hacer algo bonito, mmm, ya no hay, se agotó la misa llevó todo, sí, me lo llevé, les estoy diciendo desde el principio que me lo llevé, porque tenía más, y yo quería, en realidad, quería más de estos, de los alargaditos. De estos eran los que quería más. Y se lo llevaron todo. Así que, este, dice que va a traer. No sé, se esperen. Y justo se los he enseñado para que no vayan corriendo a decir, este, que quiero. No hay. No hay todavía. Qué bonitos pistilos. ¿De qué tienda es? Ajá. Por favor, alguien que pueda escribir. Voy a ponerlo acá yo. Scrapbook Dream. Dijo eh, que se iba a conectar scrapbook scrapbook scrapbook dreams dreams ahí está a ver vamos a ver si lo puedo fijar ay no puedo fijar el comentario scrapbook dreams en la mañana les enseñé las cositas que había comprado en scrapbook dreams ya está scrapbook dreams ya ahí lo ve voy a fijarlo acá ahí ahí lo fijé Ah, el comentario de Cecita, lo he fijado, ya, así, es, este es su logo, Scrapbook Dreams, ella lo tiene, muy bien, ahora sí, vamos a trabajar una tarjetita así, miren qué bonito quedan los platitos que les enseñé en la mañana que había comprado, están hermosos, me parecen lindos, Scrapbook Dreams, ahí está, ahí está Viernita escribiendo Scrapbook Dreams, ajá. Miren, yo, por ejemplo, recién hice, hice esta tarjeta para eh, la página de donde estoy eh, haciendo algunos retos, algunos sketch. Y miren, me sirvió las maripositas. Ahí está. Hice, hice mi sketch, ¿no? Como nos habían, dejado, nos habían dicho que teníamos que hacerlo, la forma, el sketch, ¿no? Y le puse unos detalles. Miren qué bonito queda con el dorado. Le puse unos detalles de estos... Eh, de estos blogs que vende ella y ya no sé dónde está porque yo ya les enseñé en la mañana espérense o sea no necesariamente tienen que usarlo todo no con unos detallitos queda lindo este tipo de blocito no y miren acá están unas marip mira acá está ven las maripositas vienen como en una tira y ya yo las he recortado y las he puesto aquí miren el detallito acá lo ven qué bonito. Hola, María Melgar. ¿Cómo están? Bienvenidas. Adelante, pasen, tomen asiento, por favor. Discúlpame, ¿de qué festival habla Cari? Cristel, hecho a mano. Cristel, eres nueva. Cristel en la página. Nosotros estamos haciendo un festival de flores todo el mes de marzo. Todos los sábados y domingos me conecto para hacer flores con las chicas. Este fin de semana... Les enseño lo que hemos hecho, porque yo no tengo problema de enseñarles lo que hemos hecho. Hemos hecho flores de fieltro. Miren, miren, miren, miren. Eso me faltaba. Miren, eh, ¿se acuerdan estos estos fondos que yo compré para tomar fotos? Ahora van a ver que todas mis fotos tienen estos fondos y quedan lindos. Ahí están las flores de fieltro que hemos trabajado. Ahí, ahí, ahí. Ahí están. Miren. Esto es dentro del festival, estoy enseñándoles a hacer. Y el sábado hicimos flores de fieltro. Y el domingo todavía pueden ingresar, ¿ah? ojo, todavía pueden ingresar. No hay kits, pero pueden ingresar. Y estas son de tela. Miren qué bonitas quedaron las de tela. A ver, díganme si no están preciosas. Estas fueron las que hicimos de tela. Así les voy enseñando a las chicas. A armar sus florecillas ahí está miren esta estas son de telita ya esto es lo que hacemos eh, hacemos en realidad flores de todos los materiales habidos y por haber ya la que quiere ingresar todavía puede ingresar porque todos los eh, todas las clases quedan grabadas hola hola hermoso hola venus no, Antigua, solo que me desconecté como tres meses. <risas> ¡Ay, Cristel! Ya, eso es lo que estamos haciendo todo marzo. Bella. Sí, han quedado súper lindas. eso este es el trabajo que hemos hecho este fin de semana. Uh, así que todavía quedan dos fines de semana más. Las que se pueden ingresar y ver los videos anteriores, ¿ya? Les decía, estos eh, blogs pueden sacarle solamente los detalles. Miren, las maripositas o simplemente las palabritas, ¿ven? Ahí dice la palabra, la frasecita, ¿ya? Esta es la que recién he hecho, vamos a dejarla por aquí. De este blog he sacado y seguiré sacando y seguiré haciendo más tarjetitas. Ahora vamos a hacer una con estos colores verdecitos que me encantan, ¿ya? Miren, a ver, les muestro. Vamos a trabajar con este blog que es Morning Dew. Ahí está, Morning Dew. Voy a leerlas. ¡Qué lindo! ¡Oh, qué bonitas Para vinchas también. Sí, Jenny, para vinchas también. Quedarían preciosos. Cari, ¿ya hicieron las de Fomirán? No, este fin de semana nos toca las de Fomirán. Lindas, están bellas tus flores. Ya me está tentando entrar. ¡Entra, Venus! Entra para que veas todo lo que hacemos. Eh, lo último que hemos hecho eh, y que agradezco a Isabelita Lozada, que no sé si anda por ahí. El día viernes ella hizo un tutorial aquí por la... ¡No! por la página, pero por el grupo, en donde lo, le echó estas, eh, no son barniz, estos barniz a las, eh, a sus flores de fieltro, y, ah, y usa este tipo de barniz, ¿no? El brilloso y el que no tiene brillo, y quedan muy bonitas en las flores. Les voy a mostrar. Este de aquí es el que hemos hecho con el barniz brilloso es un barniz textil miren no sé si lo llegan a ver qué bonito y queda durita ya y eh, la que hemos hecho con el barniz a ver con el otro este creo que es no me acuerdo este me parece que es el que hemos hecho con el barniz yo le eché yo brillo aparte no esperen esperen cuál es el que le hemos echado acá ah, claro. esperen Vamos a, a enseñarles el otro, el que no tiene brillo, ahí está, este por ejemplo no tiene brillo, este, este, una es con brillo, este es con brillo, este tiene brillo, ahí está, este tiene brillo y este no tiene brillo y sin embargo también tiene barniz, esta la voy a pegar acá, acá hay otra sin brillo, ¿ven? Qué bonitas. Y esto, estas, eh, esta clase la hicimos también dentro del de festival. Y por eso recomiendo aquí a Isabelita Lozada, que es la que tiene el barniz textil para este, las florcitas de, eh, de pañolense que hemos hecho. Ay, a veces digo, velum, a veces digo, ya. A ver, voy a leerlas. Mm, hola, hola, buenas tardes, Alice. Alice. Buenas tardes, queda súper linda con el barniz nacarado, así es, el barniz nacarado, escarchado, estoy enamorada de las flores, dice Sandra Gamero, lindo, ac acabo, lindo, acabado con el barniz, sí, un plus para las flores, sí, mate y nacarado, exacto, no podía faltar el brigibí, oh, qué lindo, ¿dónde se consigue el barniz shine? Eh, aquí este Jenny con Isabelita Lozada. Isabel Lozada. En Pinto 8 también hay, me dice, pero que Isabel dice que ella ha hecho su mezcla especial. ¿Ya? Ella ha hecho su mezcla especial y ha logrado este barniz nacarado. Ahí está, tiene brillito. Y este, el, el que es normal. Con esta de aquí que hicimos, está. Está. Esta que brilla, si ven el brillo, es con este barniz de acá. ¿Ya? Entonces, la que todavía no ha entrado al Festival de Flores tiene que entrar sí o sí. Entre. Estamos en la mitad del festival. Mm, ahí está el teléfono. Sandrita Gamero está mandando el teléfono de... Eh, de, de... Isabelita Lozada. está, Sandrita está mandando el teléfono. ¿Ya? Bien. Eh, eso es porque preguntaron sobre el festival Bien, ahora sí vamos a ver qué vamos a hacer Voy a trabajar con este blog de Sticker Book Morning You Ahí lo ven, ya Los colores que ven acá son hermosos Tiene verde en varios tonos los verdes Tiene palabritas como ven aquí Hola, hola, bienvenidas por favor Quiero verlas que sean fans destacadas, ¿ah? Este fin de mes tengo premio para la fan destacada especial, ¿ah? Premios especiales. Así que, por favor, compartan, reaccionen al stream. Aquí, estos son los rapiditos. Sí, Jennifer, estos son los rapiditos. No me voy a quedar dos horas como siempre. Me voy a quedar un ratito. Miren, miren, con ese pajarito vamos a trabajar ahora. Pero miren qué bonitos, ¿no? Son estos bloxitos que tiene ella. Además, Voy a trabajar con este mini Create Pack. Ajá, que les dije, voy a trabajar. Entonces, he sacado este de puertita verdecita que viene aquí, en este. No, en este no venía, mis cari. Que venía en el otro, creo. Ah, en este. Hay varios, ¿ven? Ahí está, este. ¿Ya ven? ¿Ya? Con este vamos a trabajar. Pensé que como era verde. Además, estoy sacando de mi paquete de cartulinas de Sixie. Miren estas cartulinas que tiene. Miren los, todas las diferentes purpurinas de plateado que tiene. La purpurina, el mate, el, el metal cepillado, el perla y el espejo. No es una belleza. Esto es un pack de Sixy que me vendió eh, Marilu, y también voy a utilizar aquí en la tarjeta. Hola, mis Cari, hola, hola, ¿cómo están? No se va a quedar dos horas solo, una hora cincuenta minutos. <risa> sí, exactamente, me voy a quedar solamente dos horas cincuenta minutos una hora cincuenta minutos ah, los japaritos Ay, Jennifer dice los pajaritos los japaritos esos papelitos están bellos sí son hermosos acuérdense que yo les enseñé todos los colores no cuando Marilu me enseña le digo quiero todos los colores entonces compré los silver los dorados los eh, oro eh, oro rosa los gold me compré los blancos todos pero vienen así en diferentes eh, texturas ya y además vamos a trabajar con este clear sticker que viene de Kaiser Craft. Esto es lo que me mandó mi amiga ahora para poder trabajar, ¿ya? Entonces manos a la obra, ya están listas. Bueno, además no vamos a hacer flores porque me demoran mucho, así que voy a eh, armar. Estas florcitas, ¿se acuerdan que eh, me compré la última vez con este garage sale? De esta chica. Ya ven que yo uso, uso mis cosas, ¿no? No es que yo compro, compro y almaceno como ciertas personas. No. Yo compro para usar. Y para usar para ustedes, ¿ven? Entonces, de este eh, pomito de prima, estas flores de prima, vamos a hacer eh, algunas florcitas, ¿ya? Un detallito. Estas ya están hechas, en realidad. Solamente les vamos a poner sus pistilitos. Eh, he sacado ahí algunas ramitas verdes en diferentes colores. De todas maneras, plateaditas, pistilo, ¿ya? Y aquí que tenemos, esos, pa esos papelitos me faltan. <ríe> Ceci, te he cortado, de estos te he cortado un montón, ¿ah? ¿eh? Para mandarte ahora en tu inter intercambio. Esos, pues, eh, también nos has, hecho tu nos has hecho tu tarea. ¿Por qué será que todo te compro? <ríe> me compro todo porque tengo en la academia. Ya, y he sacado estos de aquí, a ver si lo necesitamos y si no, acá un poquito de tul. Tenía tul con puntitos dorados, pero he sacado el tul que, ten, que tiene puntitos plateados, lógicamente, ¿no? Ya, entonces aquí estamos listas para hacer un rapidito. Yupi, sí, te, te he troquelado así diferentes ramitas de verdes. Uy, con todas las ramitas verdes que, que te he hecho troquelar, pobrecita, las sí, Ceci. Sí. Ahora voy a, a devolverte la, el favor. Bien, tenemos una cartulina blanca, como ven aquí, de mis mis, eh, mis tarjetas generalmente las hago de 22 por 15, ¿ya? Así que esta tiene 22, esta tiene 22 por 16, dobladita por la mitad. Hola, buenas tardes. Lo hace para enseñarnos, es buena, ya ves, claro. Amiga, Fabi, buenas tardes, ¿cómo estás, amiga querida? Pasa adelante, siéntate, por favor, siéntate. Bien, esta cartulinita espejo que ya saben, miren, miren, miren, es un espejo total, acá estoy. Oye, se me ve marciana, miren. Esta cartulina de espejo, como ven, es más espejo que el espejo que normalmente nosotros usamos, ojo, ¿ah? ¿eh? Es esta de aquí, el paquetito de la de Cixi, ¿ya? Muy bien, esta cartulina de, de espejo va a venir acá, Chiquichi. Miren, ah, ya les he dicho que son los rapiditos. Oye, súper espejo, de verdad, miren mis uñas. <risa> <risa> bueno, además, esta hojita de aquí, de la puertita que les dije que la vamos a sacar, ya la saqué. Eh, voy a usar un corpun blanquito para darle ese levantadito que nos gusta. ¿Cómo nos gusta que nos levanten así, no? Así. Un levantadito lindo. Es el calor. <ríe> y este va a venir acá. Miren, este va a venir por acá. A ver, así va a quedar ya. Miren, así nomás. Ya se ve hermoso. ¿Quieren que les mande las medidas? La medida de esta, de la puertita... La medida de la puertita es de 10, miren mi regla del scrap party de Ecuador, de 10 por 15. Eso quiere decir que el espejo, que no es cualquier espejo, ah, miren, este espejo sí es un verdadero espejo. Este 10 y medio por 15 y medio, por supuesto. Yo pensé que era igualito al otro espejo, pero ya me di cuenta que no, que brilla mucho más que el espejo de... de de las eh, papelerías normales. Siempre no sé si querer comprar todo. la Cari! La más bacán de todas. ¡Ay, la Pili! ¡Qué linda! La más bacán de todas. Por favor, Pili. Me hace sonrojar. Ahí está. Así va armándose. ¿Ya? Ahora, les dije que iba a ser rapidito. Así que vamos a agarrar nuestro blog. Esta preciosura que está acá. Y voy a comenzar. No, primero voy a pegar, ¿ya? Vamos a pegar, pues, cari. Hola, hola, hola. A ver, deberían hacer, pues, un este... ¿Cómo se llama? Un ranking, ¿no? Un ranking. Un ranking de estraperas. Un ranking, vamos a hacer. ¿Qué dicen? Vamos a pegar esta. Me encanta este espejo, ¿ah? ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta. Ya, vamos a pasar. Hola, Yulisa. Hola, chicas. ¿Cómo están? Ahí está. Ajá. Luego vamos a poner, vamos a poner este aquí. Ajá. Este de aquí se lo compré a 7 Scrap. Me vino un paquete de 5. Son para hacer shaker. Es bien gruesito, miren. Ahí. Lo he cortado un poquito más chiquito que, eh, que la cartulina. Un poquito, ligeramente. ¿Ya? ¿Cuál sería el tema? Pues ustedes dirán, ¿cuál sería el tema? Ahí está. Y este va a venir acá. Miren, así se lo compré a 7 scraps. Este es un paquetito que venden ellos. De 7 scraps. Viene 1, 2, 3, 4, 5. Es bien gruesito. Como para hacer shakers. Ya le eché más, ¿no? Todavía. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Pasen adelante. Siéntense, por favor. Disfruten del quickly, del rapidito. Se ríen. Dicen, no, te vas a quedar más tiempo. No me voy a quedar más tiempo. Si sí, le he dicho a mi hijo porque mi hijo quiere ver una película. Quiere ver una película que se llama... Tienen que verla porque ya he visto el adelanto. ¿Saben cómo se llama la película que queremos ver? Por eso quería que ser rapidito. Hoy sí se llama la película. Está en Netflix. Y me ha dicho mamá, salvadora, el más chiquito, tenemos que ver esta película porque quiero un día de hoy sí. Un día de hoy sí. ¿De dónde saca? No sé porque él no la ha visto la película. Entonces he visto los avances, sé que puedo verla porque primero tengo que ver si es que la puedo ver con él, ¿no? Que ahora ellos creen de que pueden ver todo. Y me ha gustado, ay miren qué bonito quedó el brillo, el brillo le da precioso, precioso. Ya, así que hoy voy a ver esa película y les cuento, ¿ya? Pero por lo que veo y por lo que soy profesora, también puedo decir que sí vale la pena tener un hoy sí con sus hijos, ya que nosotros siempre le decimos a todo que no. ¿cierto? Todo es no, no, no, no, no. Y en esa película ustedes van a aprender que puede haber un día de hoy, sí. ¿Ya? ay Voy a sacar los stickers. Estoy pasando ahí sin que, sin que ustedes vean. Ya la vi, dice Claudia. ve Claudia dice que ya la vio. Dice que es buena la película. ¿Ven? Miss, ese fondo ¿cuántos milímetros del gozor tendrá? Yo diría que unos a ver Unos 5 centímetros, 5 milímetros, ¿ah? Sí, muy buena, sí. Hola, sí está buena la película. Sí se puede ver con los chicos. Eh, chévere, pero no te recomiendo que, la, que le aceptes el hoy sí. Ya la vi con la china bella. Sí, pues. Me ha dicho que quiere un hoy sí, así que voy a verla. He, he visto un poquito para ver si se puede ver con él. Y, me, y sí se puede ver. Y vamos a ver, este, lo veo que es un vacilón, ya, vamos pegando, miren, hola, hola, bienvenidas, la veré con Matías, sí, mírenla, ahí está desesperado que quiere ver la película conmigo, ya, a ver, le he puesto, miren, ese detallito nomás de la flor de aquí del costadito, luego voy a usar esta flor que está aquí, esta de aquí, y esta se la voy a poner por acá. ¿Qué les parece? Voy a dejar un ratito acá, pero la voy a levantar un poquito, porque acuérdense que mientras más levantamos se ve más bonito todo, ¿no? Entonces voy a agarrar mis cartulinas. Espérenme un ratito. Un momento, un momento. Eh, cuando se trata de stickers, eso sí, eh, si es que ustedes quieren darle un poquito más de, de, de fuerza, uh -huh. le pueden poner una cartulina, así como yo voy a poner la cartulina. ¿Ya? Y ahí ya le dan un poquito más de fuerza, ¿no es cierto? Vamos a ver si le, si le cumplo su hoy sí. Muy buena la película. Sí, mi hija grande quiere su hoy sí. Sí, pues, voy a, creo que les voy a dar su hoy sí. Uy, se han estado alucinando de lo que este, podrían pedir. Más o menos les cuento, ¿ya? No las voy a spoilear, pero les cuento que se trata de que, bueno, nosotros ahora los padres más todavía, me imagino que han puesto esta película porque estamos en plena cuarentena y estamos conviviendo con nuestros hijos tanto tiempo. Y nosotros como papás siempre estamos diciendo no a todo, ¿no? O generalmente a todo. Ajá. La misa es súper com la, la completa también con los tips de partida. Ay, la silvita me da risa. Bueno, les voy contando un poquito. No les voy a spoilear, pero les voy contando. Entonces, en esta película se trata de que ustedes, perdón, que los papás que tienen tres hijos como yo, pero claro, estos hijos son un poquito más chiquitos, ¿no? Bueno, la mayor tiene 14, o sea, casi como mi paloma. Faltaba una de 20 nomás. Bueno, entonces estos papás, eh, antes de, no, mejor no les cuento todo. Mejor miren la película, ¿ya? Y cuando cuando me vuelva a conectar, me cuentan qué les pareció. Pero de lo poco que he visto, porque siempre, como les digo, veo la peli veo algo antes de, de decirle a Salvador que sí, de lo poco que he visto, me parece que sí, que vale la pena darles aún un, un día a nuestros hijos de sí. Porque si no, todo es no, no, no, no, no, no, no. Ya. Ahí está. Miren, engrosé un poquito. Este sí lo puse de frente, el sticker. Ahí lo ven, de frente. Pero este sí lo he querido engrosar porque lo voy a levantar un poquito. ¿Ya? Sí, vamos a verla, ¿ya? Vamos a verla. Bien, vamos a poner... Eh, Vamos a, a levantarlo, por supuesto. Vamos a levantarlo. Ya, vamos a levantarlo. Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Y ya ellos están emocionados hasta la mayor, ¿eh? La mayor, la de 20, tremenda vieja. Ya, mamá, ¿cuándo nos vas a hacer el hoy? Sí. Entonces, yo voy a, a ver bien la película, entenderla, porque yo sé que hay reglas, obviamente, ¿no? Porque lo primero que vi fue que a, lo, a los papás los llevaron a, a, a el día del hoy sí, los llevaron a, a tomar de desayuno helado. ¿Se imaginan helado? <risa> Ay, lo poco que he visto me ha dado risa. Por eso les digo que es un quickly. <risa> Porque sí o sí, este, tengo que terminar de verlos. Ya, muy bien. Vamos entonces a sacarle todo esto que le hemos puesto. Me gustan estos porque son bien gorditos, miren. ¿Lo ven? Súper gorditos. ni me pregunten dónde los compré porque esos sí los tengo hace tiempo. Jennifer Garner es, creo, el actor, es venezolano. Ay, sí, pero qué vacilón, ¿no? Ahora que tenemos que buscar, pues, este, nuevas formas de convivencia con nuestros hijos, chicas. Tenemos que buscar una buena forma de convivir con ellos, en donde no nos tengamos que agarrar de los pelos. <risa> bueno, yo creo que básicamente son las reglas de la casa las que tienen que cumplirse. Si se cumplen las reglas de la casa, entonces ellos también pueden tener lo que, lo que quieran, pues, ¿no? Siempre y cuando sea algo legal. <risa> sí, porque hay reglas ahí en el OIC. En el OIC tiene, tiene reglas. No pueden pedir nada que sea, ese día no pueden pedir nada que sea futuro. Porque claro, nos no, no dicen, quiero un viaje a Disney. Bueno, aunque ahorita no se puede ningún viaje, ¿no? Pero bueno. Ya. Ahora sí, ya hemos sacado todo. Ahí está la piecita y la voy a colocar por acá. Aquí, aquí, aquí, como si fuera una ramita, un poquito más abajo, ahí. Porque voy a poner el, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, ¿Por qué lo estoy poniendo tan abajo? Porque voy a poner el, el pajarito de acá. Y además aquí voy a poner la frase, ¿ya? Voy a sacar la frase de una vez para ver exactamente dónde va a ir cada cosa. La limpieza te va a encantar, si te gusta la limpieza. O sea, a mí me encanta la limpieza. Y ahora mis hijas tienen que limpiar. Antes no limpiaban, pero ni, ni el baño. No limpiaban nada. Ahora sí limpian. Porque yo no tengo ayuda. Ya no viene la chica a ayudarnos. Miren estos stickers. Que también vende. Ah, por eso les digo, vende cosas lindas. Me encanta. Entonces podemos coger cualquiera de ellos para ponerle eh, como sentimiento. A mí me parece que este voy a poner. Este acá que es transparente, lo vamos a sacar y lo vamos a colocar en una cortulina blanca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ahí está. Ya. No ha sido muy derechita, pero no importa porque acá ya nos ponemos derechito. Acá cortamos derechito. Entonces, al principio de verdad fue bien complicado hacerles entender de que tenían que ayudar en la limpieza y he peleado un montón he renegado otro montón hasta que ya entendieron tienen sus eh, lista cada una es más cada baño tiene una eh, un horario ellas tienen que firmar porque los baños se limpian todos los días. Ellas creían que, no, si ya lo limpiamos ayer, hoy día ya no lo limpiamos. Lo tienen que limpiar, lo siento, pero todos, todos los días ese baño se limpia. Pero se voy a sacar eh, plateado para ponerle al borde. Eh, he sufrido un poco, pero lo he logrado. Después de un año, ¿no? <risa> Ay, tenía un, el doradito que había sacado. El dorado, que había sacado. Ya no importa, tenemos es Lo de menos es el lo de menos. No sé en dónde había dejado el dorado, el plateado. Este lo vamos a pegar acá. Mientras les dabas altura a su flor, vi el avance de hoy, sí. ¿Cómo? El avance. Ah, ya vi, ya vieron el avance. Sí, está bueno ya la comentamos eh, a la próxima que me, que me conecto ya la comentamos ahí está voy a hacerle una basecita ahí delgadita nomás por ahí debe estar el pedazo que me quedo pero ya ya no lo uso sí está bueno Imagínense que les llevan a tomar de el mismo día del hoy, sí, les llevan a, a a tomar de desayuno helado. Me vuelvo loca. ¡Ay, qué chévere este! Me vuelvo loca. Loca me voy Ya, ahí está. Vamos a achicar un poquito acá. Delgadito. Si ustedes no son muy buenas aquí con la tijera, ahí está voy a bajar un poquito. Ahí. Ahí está. A ver, dice. Tarea para la próxima clase. Resumen de la película. <risa> hoy así, no. Hoy sí, este, Silvita. Hoy sí. Tú que tienes tus hijitos también chiquití, chiquitos. Ay, se van a reír. Ya, este va a venir acá. También levantadito. También levantadito. Pero antes voy a ver... Voy a ver el pajarito que quiero poner aquí. El pajarito, pajarito, pajarito. El pajarito. Está el pajarito? Siempre viendo a dónde se coloca cada cosa. Yo quiero comerme un helado de ese tamaño. Ya la están viendo. Ah, no, ya la, vi, las que ya la vieron. Ay. Yo también me comería, creo, ese lado que les hacen comer los niños. Oye, es un vacilón de verdad la película. Ya, este va a venir acá. Eso quiere decir que también va a ir levantado. Recuerden, esto también va a venir levantado. Vamos a agarrar el pajarito y le vamos a poner todos lados. Yo también me lo comería porque yo soy súper dulcera. Yo soy súper dulcera. Me comería ese lado les aseguro. Cuando yo voy a comer helados así con mi familia, creo que ellas, que ellos están empezando la cucharada y yo ya me lo no terminé. <risa> me encanta. Le vamos a cortar este de aquí con la tijera que se debe cortar, obviamente. A mí también me encanta el helado. Me encanta. Y si es de chocolate, mejor. Ya. A ver. Vamos a sacarles Vamos a ir sacando uno por uno. Pero díganme si no está hermoso el papel, la colección... Hola, hola, bienvenidas. Cuando termine todo esto, tenemos que irnos a comer un helado. De todas maneras. Tenemos que irnos a comer un heladazo. Yo ganaría ese, ese concurso de ese plato de helado. Ya. Ahí está. Miren el pajarito hermoso. Lo vamos a colocar por acá. Ahí ¿Ya? Porque la idea es. Un momento, un momento, un momento. Que esto esté levantado, pero este no. Este se va a ir pegado acá. No, un palito necesito. No necesito tan largo. Vamos a acomodar bonito, bonito. Ahí. Perfecto. Este pajarito necesita otro. Necesita otro. Porque lo he puesto bien altito. O sea, estoy poniendo dos. Ahí lo ven. Ahí. Tiene dos, ¿eh? Yo te gano. Mis cari, ¿dónde compró los papelitos que usó? Están bellos este yulisa en la mañana hice el unboxing de esta de esta colección en scrapbook dream ya en scrapbook dream estoy he comprado esta colección y todo esto que estoy usando ahora esto lo voy a poner acá y también va a estar levantadito va a estar levantado lo vamos a poner levantadito ¿qué les parece va a parecer una tarjeta 3d impresionante este por acá. A ver, ¿qué dice? ahora que recuerdo, nos debemos un heladito. De verdad, Fabi, nos debemos un heladito, por favor. Lo necesitamos para seguir viviendo. Ay, miren, por favor, díganme si no queda una belleza esto. Díganme, todavía no la hemos terminado, ¿ah? ¿eh? Un quickly pod podría ser hasta ahí nada más. y se acabó, ¿no? Su pajarito en varias dimensiones, y los detallitos, y ya está. Pero no va a quedar ahí, queridas, no va a quedar ahí. Como les dije, era un quickly, pero no tan quickly. <ríe> Esta la creé ahorita, ahorita que me llegó... A la hora que les dije creamos una, porque a mí me llegó recién el paquetito. Entonces, para que vean qué fácil puede, hacer, puede ser, hacer una tarjetita con estos productos que tiene eh, mi amiga Aula. Súper fácil. No necesitan tinta, no necesitan nada. Más que acomodar, ¿no? Acomodar. Ahí, derechito. Ahí está. A ver, está derechita, Cari. Sí, está derechito. Ahí está. Ahí está. ¿Qué les parece? Buenas tardes, mis cari. Recién acabo de entrar, pero veo una hermosura de tarjeta. ¡Ay, qué bueno que recién acabas de entrar y recién ves una hermosura de tarjeta linda, linda, linda, linda, con con estos stickers que estoy trabajando de mi amiga Aura, ¿ya? Bien, esto lo dejamos ahí ya yo creo que aquí lo que sí es que voy a, a poner otra cartulina Porque esto lo engrosó bastante Esto lo engrosó y pesa Entonces aquí le pondría otra cartulina Y le pondría como, como pone este, mi amiga ahora un, en una esquinita uno de estos, ¿no? A un costadito así como para darle un detallito, ¿no? Ya Aquí hemos terminado Ahora voy a ponerle unas florcita. Porque aquí puede quedar, ¿no? Un quickly, pero con sus detallitos Ahí está, así es un quickly, pero con sus detallitos, como dice mi amiga eh, Lidia. Preciosa, ¿Y ahí entró Aura, ahí entró Aura. Qué bonitos papeles, entre tarde, qué colección de papeles. A ver, Aura, por favor, escribe eh, tu, tu nombre y tu, y tu página, por favor, tu teléfono para eh, fijarlo ahí, ¿ya? Bueno, así podría quedar la tarjetita. ¿No? Y queda hermosa para una amiga. Mira, truly great friends are hard to find and impossible to forget. Pero como no, yo no soy tan simple, no soy tan simple, vamos a usar, como les comentaba, estas florcitas que le compré a mi amiga, este, la del garaje, la que me hicieron bully. Con y vamos a armar estas florcitas, miren, súper sencillitas. ¿Ya? Estos ya vienen armaditas, boleaditas. Hola, yo quiero sus papeles, dice. Ahí está Claudia, está diciendo yo quiero. Mis, disculpen, la medida de la tarjeta era 16 por 22. Sí, Kathleen, 16 por 22. Uh -huh. Ya. Entonces vamos a armar estas florcitas. Miren, encontré, ¿no? Porque andaba buscando más o menos los colores que le combinen a la tarjetita que estaba trabajando. ¿Ya? Ustedes ya con esto lo pueden dejar, ¿Ah? Pero aquí le quiero agregar... Unas florcitas que ustedes saben que a mí me gusta. Estas ya vienen boleaditas. Las que eh, no han entrado al festival, por ejemplo, pueden comprar estas flores y ya saben cómo hacerlas. Las que quieren aprender, se meten al festival para hacer unas flores igualitas a estas. Igualitas, ¿sí o no? ¿Sí? Quedó linda y delicada, pero vamos a ponerle flores, ¿ya? Estas vienen así, en un pomito. Estas de prima vienen así. ¿Qué se hacen? Sencillitas. Miren, hay algunas que yo solamente le pongo el pestilito y las cierro así. Así las encierro. Así. ¿Ya? Y quedan así. ¿Ya? Y otras que ya las armo. Vamos a... a esto es súper fácil, pero igual les enseño. Vamos a hacer esta. Miren cómo vienen. Vienen ya armaditas, ya boleadas, duritas. Entonces agarramos una grande y una chiquita. Así como ven aquí. Ya, agarramos dos pistilitos. Dos, es suficiente. Tenemos acá un alambrito para que nos ayude. Doblamos el alambrito. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a reaccionar y a compartir el stream, por favor. Quiero ver que todas hayan compartido para que se vuelvan fans destacadas y puedan ganarse los premios que da la Miscaria al final de todos los meses. A ver, agarramos la chiquita. Y metemos por ahí el, el, este este fierrito y jalamos ahí. ¡Sin! Ahí está. Y luego agarramos el otro. Metemos por aquí, jalamos y ya está. Acuérdense de ordenarlas intercaladas para que queden más bonitas. ¿Ya? Acom acomodar la intercalada ahí a ver, espérense ahí. ya, y ahí queda vamos a echarle un poquito de eh, silicona, voy a usar mi Glossy, ustedes saben que el Glossy también se usa como para pegar, ¿no? bueno, las españolas lo usan mucho para pegar esta vez, voy a usar yo también el Glossy para pegar ahí está y ya está mi florcito. Ya, me parece que estas no las he pegado, así que le voy a dar un puntito de Glossy por acá y otro puntito por acá. Lo bueno del Glossy también es que echas la goma y eh, seca en transparente, ¿no? Está. Muy bien. Y esta de aquí... Linda las flores, ¿no? Ahí está. Ya. Vamos a hacer una chiquitita de las chiquitas que vienen, miren, ¿ya? Así como un capullito. Igual, le podemos poner dos o uno nomás, como quieran. A ver, este me ayuda bastante. El tierrito, este es el más delgadito que encuentren. Ya. Y lo metemos por aquí. Este ya tiene hasta su huequito, ¿ah? ¿eh? Gracias por las estrellitas. 45 estrellas. Gracias, chicas. Gracias por las estrellitas. Eh, scrapbook Dream. Está ahí Scrapbook Dream fijado, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y ahí está scrapbook dream está fijadito ahí a ver. a ver por favor me ven Sí me ven no ya un poquito de silicona aquí para que pegue bien y esta la cerramos así un poquito así a ver, me avisen si se está viendo, por favor, porque a mí me aparece nuevamente que todo se apaga. No, es el que estoy hablando con las curas. Chicas, a ver, avísenme, porfa. Creo que me fui. ¿Me fui o no me fui? La única forma es que ustedes me manden corazoncitos. Para yo saber que estoy en vivo, si no si no estoy en vivo, por gusto estoy aquí. A ver, quiero verla, por favor, sus corazoncitos, sus estrellitas, lo que me quieran mandar, pero por favor, mándenme. Está bien, ya. Ya, muy bien. Bien. Gracias por las 45 estrellas de, de Liz, de, de Liz Ticona, Miss Cari, la diferencia son, Miss Cari, las florcitas son de cartulina o de qué material, sí, este, Maritza, cartulina, si ¿Sí me ven, muy bien, todo bien, perfecto, no se fue, me vemos bien, ya, gracias, muy bien, gracias, chicas, me sale aquí todo negro nuevamente. Ya, entonces yo ya estoy armando estas florcitas porque digo, bueno, para hacerle un detallito, ¿no? Ya haciéndola así nomás ya quedó hermosa, pero si le ponen más detallitos es más bonita, ¿no? Quedaría más bonita. Oye, este quería ponerlo atrás, ¿saben? Abajo de todo lo quería poner. Y me olvidé. Me olvidé. ¿Mm? Lo quería poner abajo de todo y me olvidé. Así que como me olvidé, lo puedo colocar igual. como Lo corto nada más. Y lo voy colocando así. ¿Ven? Me olvidé de ponerlo. Este era para ponerlo abajo Ustedes saben de que si se ponen más capas, se ve más bonito todo, ¿no? Se ve, ya gracias chicas... Ahí, así. Ya miren cómo ya comienza a cambiar. Si ya le pongo más cositas, ¿no? Ya cambia. Estos son los troqueles que también le troquelé a, a Ceci ahora en la troquelada. Qué chévere, de verdad, la troquelada. Las que puedan estar en la troquelada la próxima vez entren. Vale la pena. Porque ustedes pueden ir troquelando mientras vamos conversando. Nos quedamos hasta la una de la mañana. En chisme, chisme, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya. Miren, ya yo ya le estoy ah, le estoy aumentando, pero porque yo quiero, ¿no? Le he puesto estos churriberescos plateados ahí abajo. Que en realidad se lo quería poner abajo de todo, pero ya ahí, ahí lo dejo. Voy a prender la silicona, ¿se ve bien? Ya, muy bien, qué bueno que se vea bien. Y ahora voy a colocar las flores que he preparado, ¿ya? Las florcitas que he preparado. Voy a cortarle el piquito este. Voy a ponerle silicona, sí, redondito, redondito, ¿ya? Y esta primera la voy a colocar acá, ahí. Se voy a colocar ahí. La otra que está aquí Voy a cortarle también Si ustedes quieren, ya le ponen su brillito Pues, ¿no? Mira, pues sí, siempre pongo brillito Van a decir, ay era mi cara y sus brillos Ya me tiene harta No voy a poner brillo a todo Hola, ¿se ve bien? No me pierdo para la próxima No me lo pierdo ¿Qué pasó? ¿Qué te has perdido, liofil Ah, el, el, el troquelada Sí Sí, está bien. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Voy a cortar aquí. Vamos a ponerle la silicona. Y vamos a acomodarle aquí. ¿Ven? Ya. Estoy poniéndolo encima ya de el, del sticker. La silicona. miren un ratito Ay. miren qué bonita ven con la florcita le di un poquito más de color este medio color maicito no hiciste la demo de la troquelada no hiciste la demo el demo de la troquelada. No, este, lita, Lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Miren este. Este, que viene a ser como este. Como, como este que está más cerradito, ¿ven? La vamos a poner por acá también. ¿Sí? Para que se vea diferente. Miren, chicas, hacer tarjetas, como ven, es de lo más fácil que puede haber. Así que... Anímense a hacer sus tarjetas. Miren qué bonitas pueden quedar. Y esta la voy a. Esta sí, por ejemplo, el palito lo guardo porque el palito me va a ayudar a echarle la silicona, levantar la flor y meter por ahí. ¿Ven? De verdad que la, las tarjetas es de lo más fácil que pueden hacer. Y qué bonito quedan. Eh, enviándole eh, tarjetas a sus seres queridos, como les comentaba en el video pasado, este, a, a un doctor o a una maestra, a alguien que nos atiende, ¿no? Se demuestra ahí el, el cariño que y el agradecimiento que puedes tenerle, ¿no? A esas personas. A ver, ahí está. Miren ahí quedó y ya esta vamos a ponerle uno acá porque aquí ya me quedó un poco vacío aquí queda bien y aquí me quedó un poco vacío aunque la puedo dejar así no y voy a hacerle una chiquitita una más chiquitita acá está hermosa les gusta y súper sencilla, ¿ya ven? Es un quickly, un quickly. Porque ahorita ya me voy, ya. Me voy, ya no me quieren aquí, me voy. <ríe> Ahí está. Metemos por aquí. Miren, hasta las flores hemos hecho, ¿ah? Las cerramos. Ya para mis, eh, mis alumnas que saben hacer flores, ya no necesitan comprar flores, ¿no? Yo siempre compro las flores porque me encantan me encanta hacerlas y me encanta comprarlas pero para las chicas que ahí primero hago un palito, como para que me ayude a colocar y luego recién ahí pongo la silicona y esta la voy a colocar por acá, levanto la hoja, la flor perdón y la coloco ahí, ahí para que salga, ya ahí la voy a dejar ya no voy a poner más flor por acá Ya está. Hermosa. Prepara tu canchita. Sí voy a preparar mi canchita, por supuesto. Que desde luego que sí. Ya. Ahora sí. Últimos detalles, ¿no? Pero ya porque, porque me provoca, ¿no? Porque me provoca ponerle eh, algunas cositas más. A ver. Ahí lo ven. Ya. Yo, para la troquelada que hicimos, troquelé un montón de hojitas, florcita, este, hojas. Hojas de diferentes colores de verde. Miren en este verde... He troquelado en este verde y le he troquelado en este verde maravilloso que es medio nacarado. No sé si lo ven. Ahí, está. Ahí se nota el nacarado, ¿no? Entonces saqué todos los verdes que tenía como para hacer, eh, como para colocar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a preparar mi canchita, sí. Voy a preparar mi canchita. A ver, me dice si ya estoy a una hora. Oye, ya, justo. <risa> Así lo acomodo. Si me parece muy largo, lo rompo y, y, y lo acomodo acá mis hojitas. ¿Ven? ¿eh? Ahí. ¿Ya? ¿Se perdió el sticker? No, porque el sticker, al final, el sticker lo que nos está uh, dando es el soporte de, todo, de toda la, ram la ramada que vamos a hacer. ¿Ya? Eso es siempre y cuando ustedes quieran, ¿ah? ¿eh? Ojo. Esto ya es porque le estoy dando más detalle a la, a la tarjeta. Pero como la vieron en un principio, podría quedar sin ningún problema. Ya. Voy a levantar aquí y colocar aquí. Ahí. No, esperen, esperen. Este creo que voy a poner. Gracias por los corazoncitos. Ay, qué calor que está haciendo, ¿no? Acá. Levanto y coloco. Ahí. Ahí. Ya, suficiente. Si sí, ya no le quiero poner mucho. Un poquito de plateado para que le dé un brillito más ahí. Y esta de aquí por acá. Gracias por los corazones, saben que así me alegra y digo, ay no, a ellas les gusta lo que hago y yo lo voy, voy a seguir creando y buscando más formas para conectarme y que vayan, ahí está, miren qué bonita quedó, díganme si no está hermosa, díganme si no está hermosa. Me fascina los detalles por los detalles de su, Me fascina por los detalles de sus tarjetas. Sí, a mí siempre me ha gustado darle detalles. Ahí está. Entonces, unas están planas, si se dan cuenta. Voy a bajar un poquito. Unas están planas. Y otras... Eh, están como sobrepuestas. Entonces... El sticker nos ayuda a eso también. Ahí está. Uh -huh. ah, ahí. Ahí. Podría ponerle un poquito más de rama, sí, como estas, por ejemplo. Ese color verde hoja, bien lindo. Va con la tarjeta. Está hermosa la tarjeta. Sí, está linda, ¿no? Qué bueno que les ha gustado. Bueno, con mucho cariño. Vamos a ver si puedo poner un poquito más de hojas por acá. Ay. Si se dan cuenta, este verde, miren, con el verde del pajarito. Por eso lo saqué. Con el verde del pajarito, del japarito, creo que le dice la. mi amiga este Jenny. Mm, voy a poner un poquito de verde acá, este lado de acá. Bella. ¡Ay, qué bueno que les gustó! ¡Qué bueno, qué bueno que les gustó! Vamos a poner este por acá. Ahí. Entonces, como estas ya se levantan, ya se ven súper lindas. Ahí está. Ya. Yo creo que es suficiente. Había sacado varios, inclusive este color, pero creo que ya. Había sacado este color eh, verde verde limón. Vamos a ver. Gracias por los corazoncitos. Se agradece demasiado. Sí. Mientras más verdes así diferentes hayan, más bonita veo mi tarjeta. Mm -hmm. Inclusive hasta le da luz, ¿no? Un verde más clarito. Ya. Yeah. Se acabó. No le voy a poner más. Ya, Cari, para, para. <risa> Listo. Ahora, ¿qué le voy a poner de último detallito? Me había sacado varias cositas, pero yo creo que ya no. Inclusive le iba a poner este tool. Podríamos ponerle, miren, al final. Normalmente yo pongo los tools, ¿eh? por si acaso. Acá yo no me he olvidado. no pongo el tool al final. Eh, quedó linda como lo que usted enseña. ¡Gracias, Dorita! ¡Gracias, Dorita, Dorita! Miren, yo corto un cuadradito, lo acomodo así, lo agarro así, y lo comienzo a meter por donde pueda meterlo. En este caso tengo hueco por acá, entonces así, así lo acomodo, esperen, se lo voy a cortar más. Más chiquito, ya el tú le da ese detallito bonito. Entonces, por ejemplo, podríamos poner un pedacito de tul aquí, debajo, todo debajo. Acuérdense que como todo tiene este espacio, ustedes pueden ponerle el tulcito abajo. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde? ¿Dónde tengo? Voy a ah, sacrificar esta, esta este, tijera y de ahí ya la limpio. Pero la voy a meter así. Ahí. Ahí quedó un poquito de tul. Y vamos a poner otro pedacito de tul por este lado de acá, aquí, ahí, uh -huh. entonces le pongo un puntito de silicona y abro por aquí y lo meto aquí, a ver, no es que me he olvidado del tula, normalmente lo pongo siempre al final, con unos costalitos. ¿Ya? Bien, y como último, como broche de oro, ¿saben lo que les vamos a poner? Esta chica, que les digo ahora que trabaja, este, que trae cosas lindas, también trae, que yo se lo compré hace tiempo, estas eh, como gotitas, eh, Clear Water Drop así se llaman. Lo pueden hacer con el. Eh, estos de gotitas de rocío también. Pero me parece que quedan geniales con estas. Hay grandes y chiquitas. Y medianas también. Podrían usar estas de aquí. Como detalle. O podrían usar sus sparkles que también tienen. Miren, yo saqué este. Porque miren. Más o menos combina con los colores. Que este. De la tarjeta. ¿No? Ay, creo ya no las veo. No sé qué pasa con mi internet. ¿Están, no? ¿Sí? ¿Están, no? Ya. Les decía que podían usar cualquiera de las dos, ¿no? Estas de aquí o aquí. Voy a usar estas de aquí. Vamos a poner acá. Como detallito, ¿ya? Yo y mis detalles. Mis detalles y yo. Ahí. Vienen los colores más o menos, como ven, de aquí de la, de la tarjeta. No le voy a poner mucho tampoco porque ya tiene bastante por un lado y por otro lado. Así que, ¡oh, gracias! ¡Gracias! Este lapicerito que, que me compré, este, ya no me acuerdo, creo que los de Cid Scrap, ya ni me acuerdo todos los que uno compra, ¿no? Con este se ayudan a agarrar el bichito. Vamos a ver con el Glossy, vamos a poner un puntito acá. Voy a bajar para que lo vean. Y vamos a agarrar uno de estos tan bonitos. Y lo colocamos aquí. Ay Dios, quédate pues. Ay. ¿Ya lo vieron? Ay. ¿Eh? Parecen gotitas de rocío, ¿no? Ahora colocamos otro. Vamos a ponerlo por acá. Hay un puntito. Luego agarramos otra. Esta de acá está bonita. Y esas perlitas con reflejos iridiscentes también los tiene mi amiga Aura, chicas. También los tiene mi amiga Aura. Estos de acá, los famosos sparklers. Spreakers, esperense un ratito. Sparkles, ahí están. Ahí los ven. Ay. ay, ay, ay. ahí, ahí. Ahí, Ahí, ahí. Es. ahí están. ¡Ay! <coughs> Estornudé y por estornudar aguantándome. Ya, sigamos. Este, eh, se llaman Sparkles, ¿ven? Y como les digo, los vende así... En diferentes este, combinaciones. Saqué este porque combinaba con verde. Puedo ponerle alguno lo, de los verdes, esos puntillitos, ¿no? O ustedes pueden eh, comprar así, ¿no? Que vienen en paquetitos así. Ya, seguimos, ¿ya? Voy a ponerle por aquí otro detallito. Otra gotita. Se lo voy a poner acá. Agarro mi gotita. Gracias por los corazoncitos. Me encanta cuando me mandan corazoncitos. Y colocamos este acá. Ahí está. Miren qué bonitos quedan. ¿Lo ven? Parecen gotitas de agua. Ahí. Sí. Ya. Aquí vamos a poner Otro. Miren, otro Ay. Esto ya es trabajo de cirujano. ¡Qué hermosos sus corazones! ¡Me muero! ¡Cuántos corazones! ¡Ay, mira! Se nota, ¿no? Sí se nota. Sí se nota. Ya, vamos a darle, a ver, un detallito con verde, ¿no? Ya. Entonces, voy a poner uno acá, ahí, pero chiquito nomás, porque si no después, ahí. Todo combina, ¿ya? No sé si ustedes lo ven ahí, pero todo combina. Ahí. Y un verde por acá. Ya si para, para ustedes esto ya es mucho, ya se quedan en la, en la primera parte, pues, ¿no? En la primera parte se queda. Ahí va, miren cómo brilla, hermoso. Acá me falta uno. Acá. acá ahí. ahí está. ¿Ven? Y aquí vamos a poner dos más. Uno acá. Y, y otro acá, ya, ahora sí, ya, ahora sí, ya las dejo, las dejo. mirar una ¿no? venía Salvador Y ponemos otro por acá. Ahí está. Ya lo hicimos un poquito más trabajadita, ¿no es cierto? Pero miren qué bonita quedó. No le puse brillo, pero le puse estos, eh, estas lentejuelitas que le dan ese brillito que uno quiere, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué les pareció la tarjetita? Miren todo el, el volumen que tiene, ¿ah? ¿eh? Miren todo el volumen que tiene. Esto lo hemos hecho aquí con ustedes en Scrapeando Comiscari Oficial. Bien, a ver, las leo. Las leo, las leo, las leo. Muy hermoso. Esas perlitas con reflejos y dicen, ¿de nadie habla? Ay, por favor, yo no leo. Ya. ¿Les gustó? Qué bueno. Qué bueno, chicas. El que ustedes compartan, reaccionen y estén conmigo hasta el final, demuestra que les gusta. Que, que, que quieren eh, que yo siga trabajando, ¿no? sigue haciendo cositas para ustedes. Así que, muchas gracias, súper hermosa. Muy bien, gracias por los corazones. Son 36 chicas que están ahí mirando. Hasta el final, muy bien. Hashtag hasta el final, a ver. Quiero ver, hasta el final, el quickly duró una hora 17 minutos. Tenía razón este la manzanares. La manzanares tenía razón. Esos Quickly. Yo quisiera hacer un quickly de 15 minutos, de verdad. Pero conociéndome como soy de detallista, no voy a poder. Hashtag. Hasta el final con la Miss Cari. Enamorada de cada proyecto que realiza Miss Cari. Ay, Kathleen, qué bueno que te gustó. Ahí está Gaby Edith. Dabla, hijada, ahora la MIS solo hace, solo su rapidito. Sí, estos son solo rapiditos. Ahí les enseño con más detalle, pues. Ahí, con más detalle. Hashtag, de, si no brilla, no es tu trabajo. Sí. Ahí está, ahí está brillando, miren, ahí está brillando. Ay, brilla mi tarjeta tan linda, miren, por favor. Miren, el, el espejo le da un montón de brillo, le da un montón de brillo el borde que le he dado a la tarjetita con, el, con, la, con los stickers. Le da un montón de brillo los detallitos. Ahí está. Ahí está, vamos por, para enseñarle los detalles de cada cosita. El pajarito no es hermoso. Es hermoso el pajarito. Ahí está, ahí está, ahí está. Con mucho cariño para ustedes, chicas. Como les digo, las que les parece mucho, entonces se quedan solamente de repente en las cartulinas, en los stickers, ¿no? O por ahí un par de florcitas. Este para mí es un trabajo que ya termina siendo hermoso. Con esto me quedo feliz. Con los stickers también, ¿no? Pego los stickers nada más y ya. Pero mi, mi, mis flores, el colocarlas y que resalten sobre la tarjeta, porque acá ustedes la ven, ven que resaltan, ¿no? Ya es otra cosa. Y los stickers me ayudan, me ayudan a continuar con el, con el diseño de la tarjeta, ¿no? Bien. Si la vieron bonita con sticker, imagínense con flores. Listo, muchas gracias, lindísimo, hashtag hasta el final, hermosísima, hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final, un quickly bien largo. <ríe> ah, está bella, mi cartonía espejo parece empañada. Sí, es que esta es la de, la de Sixi. Preciosa la felicito por tan bello y delicado trabajo, bendiciones, gracias Elfrida. Espero claro que sí hasta el final. Buenas tardes. Disculpe de tardanza. Había mucho tráfico. Compartido muchos grupos. Compartan es la mejor manera de agradecer sus enseñanzas. Un quickly time hermoso. Ahí está. Un quick time. Ya. Así le voy a poner, Yaneta. Un quick time. Está bien a lo máximo. Gracias. Gracias, chicas. Gracias a todas. Muchísimas gracias. Ya nos vemos para la próxima. Yo espero, este, voy a ver cómo les digo la película esta de hoy, Sí. Y les cuento los detalles de la película, o ustedes véanla, y ahí chismeamos. ¿Qué les pareció? Si les, eh, les provoca darles a un, un día de sus hijos un sí a todo, yo voy a probar. Primero voy a ver la película y luego les cuento, ¿ya? Le mando besitos, muchas gracias, voy a subir, mañana les tomo la, tarjeta, la fotito y les subo para que la vean, ¿ya? De verdad. Yo, hasta yo me enamoro de mi tarjeta, chicas, me encanta. Me he quedado enamorada también. Un besito para todas, cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente clasecita o el siguiente tutorial que seguramente va a estar igual de bonito que este. ¿Ya? Ya saben, Scrapbook, Scrapbook Dream es eh, quien tiene estas preciosidades que ustedes pueden hacer en un ratito una tarjeta bonita. Bien, bien, besitos para todas, cuídense mucho. Bye, bye.